Hola a todos, en este segundo bloque vamos a continuar con la segunda parte que es la de músculo cardíaco y músculo liso. El músculo cardíaco estructuralmente está compuesto por células que son únicas, tienen un núcleo central, ¿sí? que también es único, pero tienen una característica muy importante, además de que tienen las bandas del sarcómero, que hablan de que eso tiene actina y miocina bien organizadas, eh, tiene una característica muy importante de la célula muscular y es que en sus extremos se conectan con las otras células musculares a través de unas uniones que se denominan uniones gap. Esas uniones son como si fuesen microporos entre una célula y la otra y dejan pasar iones, es decir, el potencial de acción que se genera en la célula del músculo cardíaco, se propaga a la célula siguiente. Por lo tanto, estamos hablando de una unidad funcional entre las distintas células. Esta característica que tiene el músculo cardíaco se denomina sin sitio. ¿Qué es un sitio? Es un grupo de células que funcionan como una sola. Otra de las características que tiene el músculo cardíaco es que su inervación las recibe del sistema nervioso autónomo, es decir, del simpático o del parasimpático. De ahí se desprende que el músculo cardíaco puede aumentar o disminuir su función según cuál de estos dos sistemas le estén brindando la inervación en ese momento. En relación al acoplamiento éxito contráctil que se da en el músculo cardíaco, es muy similar al del músculo esquelético, pero tiene algunas diferencias. La primera es que como las células del músculo cardíaco están pegadas entre sí, no vamos a tener esos tres elementos que teníamos en, la, en el otro tipo de sinapsis, que es un ejemplo de sinapsis química. Este es un ejemplo de sinapsis eléctrica. Las células están pegadas entre sí tienen una continuidad estructural y el potencial de acción llega hasta las células del músculo cardíaco a través de sus uniones GAP o uniones de hendidura. Ese flujo de iones hace que se genere un potencial de acción y la membrana plasmática se despolarice. Esa despolarización de la membrana hace que los receptores de dihidropiridinas que están en el túbulo T, que es esa imaginación de la membrana de la que hablamos anteriormente, se activen. Cuando se activan los receptores de dihidropiridinas, que son canales de calcio, dejan que el calcio entre. Pero acá tenemos la otra diferencia con el músculo esquelético. El retículo liso no está pegado a la membrana del músculo cardíaco, está separado estructuralmente. Entonces, ¿cómo hace para activarse ese retículo endoplasmático y liberar el calcio? Una vez que el calcio ingresa por el receptor de dihidropiridina, que se activó gracias al potencial de acción que llevó a la célula, el calcio ejerce una acción sobre el receptor de rianodina que está en la membrana del músculo cardíaco. Pero recuerden que están separados estructuralmente, eso es importantísimo. Entonces, como no hay una proteína que los una, el nexo entre uno y el otro es el calcio. Esas moléculas del calcio que ingresan por el receptor de dihidropiridinas activan al receptor de rianodina. A este fenómeno se le llama liberación de calcio inducida por calcio. ¿Por qué? Porque una vez que se activa el receptor de rianodina, todo el calcio que hay dentro del retículo va a salir de nuevo a favor de su gradiente de concentración, va a ejercer su efecto sobre las proteínas contractiles del sarcómero y se van a contraer de igual manera que el músculo esquelético. Ahora, hay otra salvedad en el músculo cardíaco, y es que cuando el calcio quiere retornar adentro del retículo endoplasmático, también va a usar una bomba de calcio que utiliza ATP, pero esta bomba, que se llama cerca, se encuentra regulada por una proteína del de retículo endoplasmático liso que se llama fosfolamban. La fosfolamban está pegada a la cerca y todo el tiempo está haciendo que la recaptura de calcio sea más lenta, es decir, que esté levemente inhibida, no del todo. Entonces, ¿cómo haría el corazón para recaptar mayor cantidad de calcio y que el ciclo contracción relajación sea más corto bueno va a necesitar un estímulo si nosotros pensamos en un estímulo del sistema nervioso simpático dijimos que el corazón recibía estímulo del sistema nervioso autónomo vamos a tener que el efecto que tiene la adrenalina sobre el músculo cardíaco está mediado por una proteína que se llama proteína G esa proteína G activa una cascada que termina activando a una enzima que se llama PKA. Esa PKA le va a agregar a un grupo fosfato a la fosfolamban, es decir, la va a fosforilar. Cuando la fosforila, la fosfolamban deja de inhibir a la cerca, que es la, la bomba de calcio que tiene la membrana del retículo endoplasmático liso, por lo tanto, la recaptura de calcio se ve acelerada, entonces la relajación del músculo cardíaco se da mucho más rápidamente. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que recordar de este acoplamiento de éxito Primero, que es una sinapsis eléctrica porque hay continuidad estructural entre las dos células entonces se genera el potencial de acción y los receptores de hidropiridinas del túbulo T se activan entra el calcio el calcio va hasta los canales de rianodina del retículo endoplasmático liso y los activa. Cuando los activa, el calcio de adentro del retículo sale a favor de su gradiente de concentración, se pega a las proteínas contractiles del músculo, el músculo se contrae y el calcio retorna adentro del retículo liso a través de la cerca que está levemente frenada por la fosfolamba.